con más productos para llenar a la cena. Desde 5, 7, 50, 10 y 15 quetzales cada uno. Despensa familiar y más que Precio bajo, siempre! Últimamente pensamos que todos los días son iguales. Nos despertamos, comemos, trabajamos, comemos, trabajamos, comemos, dormimos. Y al día siguiente adivina qué. Nos despertamos, comemos, trabajamos, comemos, trabajamos, comemos, dormimos. Repetimos todo. Hasta las recetas. Cambiemos el color de cada día. Nueva salsa blanca cremi, Un delicioso sabor para tus nuevos platos. Lo mejor de la onda grupera está donde tú estás. te una rosa. Porque está de zona en zona. ¿Qué tal, qué tal se siente el corazón? Radio El Campo, la mejor onda grupera.